Por mi parte, ratificar el... Lo mismo, el clima, ¿no? El clima de cordialidad con el que se ha mantenido esta reunión, eh, que forma parte de una cadencia de reuniones que se han ido manteniendo entre el presidente y el alcalde, y entre el alcalde con la delegada y el alcalde con los consejeros, y especialmente conmigo como consejero territorial ¿no? de León, si podemos utilizar este concepto, y donde, pues, de forma habitual eh, nosotros y nuestros equipos eh, tienen una conexión para ir trabajando en todos estos proyectos que muchos de ellos necesitan la colaboración y la aportación del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de León. Son proyectos muy relevantes, son proyectos, estamos hablando de en torno a 20 eh, proyectos en los que se trabajan, eh, que van a suponer y suponen en distintos grados de ejecución unas inversiones que se acercan a los 200 millones de euros en la, en la ciudad eh, y que, por lo tanto, bueno, sin perjuicio de que se vayan individualmente cuando vayan eh, habiendo hitos de cada uno eh, publicitar, eh, entre otros, entre otros, repaso y digo, pues por ejemplo, hemos repasado el estado actual de las obras de la estación de autobuses eh, de León, una obras importantes que junto con la gestión con más de 15 millones de euros va a ver la luz eh, en el año próximo, en el año 2023 hemos estado también repasando el estado actual de eh, otra obra también eh, muy relevante que es la ampliación del parque tecnológico que ha comentado el alcalde y que ya tenemos iniciado el decreto que va a aprobar ese instrumento eh, tan importante, ese plan regional que va a permitir pues la expropiación de terrenos y la urbanización de los mismos para bueno pues mejorar 300.000 metros cuadrados más útiles de ampliación del un parque tecnológico, una obra de 12 millones de euros que también es muy relevante y que va por buen, por muy buen camino y que es compleja y que se está cometiendo eh, por parte de la Junta de Castilla y León. En materia de vivienda tenemos también y vamos trabajando mucho tiempo eh, proyecto de construcción de viviendas para jóvenes en, en alquiler y para jóvenes en venta, en tres promociones de eh, 13 y 18 viviendas para venta y 100 viviendas en alquiler cerca de la zona universitaria por tanto para permitir anidar los proyectos de juventud en León y que y que, bueno, evitemos la fuga de la juventud de, de, de nuestra ciudad y que, bueno, ahí, lógicamente sobre de días por el Ayuntamiento hemos dictado un decreto ley hace diez, eh, diez días que facilita que uno de los suelos dotacionales que te habíamos previsto pueda ser utilizado para este fin y por lo tanto ahí se está trabajando también de forma importante también trabajamos en materia de vivienda en ese eh, antiguo área de regeneración urbana León Norte entre vías que ahora se llama eh, de otra manera son entornos residenciales de rehabilitación programada con los fondos europeos nuevos y que estamos trabajando para que tenga un encaje en los fondos Next Generation y que podamos, por tanto, con esos fondos con los que contamos la Junta de león esta consejería que va a administrar eh, numerosas eh, líneas de fondos, podamos introducir en la realización de ese área de regeneración en esas zonas norte de León que necesitan una actuación tanto en viviendas como en entornos, eh, los equipamientos urbanos. La obra del conservatorio hemos repasado, que va a muy buen ritmo, con casi 10 millones de euros de inversión y que para el curso 23-24 estará eh, ya equipada y en funcionamiento, entrará en funcionamiento. Por supuesto, el Centro de Salud del que, ...o la granja que ha comentado, eh, importante es una, una zona básica de salud, la, la, la León 5, eh, que va a contar con ese edificio... ...y que está con una inversión cercana a los 5 millones de euros, está ya en torno al 60% de ejecución. Eh, obras importantes también y que hemos hablado, como el centro de supercomputación de León... ...que va a ser eh, dotado de un nuevo edificio cerca de donde está ahora compartiendo instalaciones con la universidad... ...y que va a equiparse para convertirse probablemente en el tercer computador más importante de España con una inversión total de 21 millones y medio. En definitiva, un conjunto de obras entre otras muchas que hemos repasado, son prácticamente 20 actuaciones que entendemos que posicionan eh, claramente el compromiso que tiene la Junta de Castilla el compromiso que tiene el presidente Alfonso Fernández Mañeco con la, con la ciudad de León. Eh, y estamos hablando de la ciudad, no estamos hablando de la provincia, que tiene otros muchos proyectos eh, que bueno pues eh, los conoce el alcalde, pero hoy nos concitaba eh, hablar de la ciudad y de los eh, con, concretos compromisos en la ciudad. Y eh, termino pues, eh, expresando lo que lo que... Eh, inicié en la segunda intervención, eh, la verdad es que ha sido un clima eh, de esta reunión muy agradable, muy cordial, muy de colaboración, pero no solo es esta reunión, es que viene siéndolo desde el principio de la legislatura, eh, tanto con los encuentros con el presidente, como con la de territorial, como con este consejero, y bueno, pues, todo por el bien de León y por el desarrollo de una ciudad que para la Junta de Castilla León tiene una importancia capital.